Ah, happy, este... happy, night, happy morning, happy evening, <risa> happy sunrise. Estamos felices como la canción. We are Cada very celulita happy, de, like de the nuestro Estamos Está mm -hmm. bien felices. Estamos cell from our bodies are happy. Y, bueno, recordamos que Estamos are Estamos Y recordamos Estamos todos juntos, para hacer que el chi fluya bien y fluya de manera abundante en nuestros bosques mamarios. No importa si eres hombre o eres mujer, todos tenemos bosques mamarios, bosques mamarios de nutrición, bosques mamarios de vida y queremos que el chi fluya libre y abundante en nuestros bosques mamarios. Okay. Let's remember that we are here together, um, joining forces to make the chi flows really well in our uh, mammalian uh, forests. It doesn't matter if you are a man or if you are a woman. We all have, uh, we all have a um, forest, mammalian forest uh, that nourish life, and, uh, and let's do this all together. <laughs> Y nos convoca una hermosísima imagen que nos presentó Anjoé el primer día de esas mamas, de esos senos, como, como unos árboles, como unos árboles que van profundo a nuestro interior, cuyo tronco se exhale hacia el exterior a través del pezón y la raíz, y del pezón como una gran raíz que nutre, que nutre la vida. And uh, remember uh, that image that Anjoué showed us the first day, our breasts um, are like, like trees that has um, very, very deep roots and it has a very, very long body. Um, and through the nipple, uh, we have a root that nourish life. Y queremos que el chi fluya libre porque de esa manera es como en chin en chico entendemos que cuando el chi fluye libre es la felicidad. Y we all want that uh, chi flows really well uh, because we know through chin and chi that when chi flows really well that means happiness. Cuando cantamos, cuando Hace unos minutos estábamos cantando que nuestras células de nuestro cuerpo están bien y nos sentíamos felices, nos sentíamos como niños. El chi estaba fluyendo bien en nosotros y el chi fluye bien en nosotros. Like before, when we were singing, we were singing this song uh, about how the little cells in our bodies are happy. Um, when we were doing that, we We actually, are, the Chi was flowing really well because we were like children, happy. Si, ya en nuestro sistema de creencias se empieza a desdibujar, se empieza a borrar esa idea que tenemos de la enfermedad como un estado fijo, como, como algo que está allí. Y en la medicina tradicional china, en el chikun la enfermedad no es solo, sino una manifestación de que el chi no está fluyendo bien, o de que el chi no es abundante. Entonces la enfermedad como tal es solo, es un estado de transformación, es un estado, eh, es un estado transitorio, momentáneo, es un estado del chi, del fluir del chi de la vida. And, uh... So uh, when we, when, um, in our reference framework, all our beliefs, we are trying, we are already changing the idea of what illness is. Um, we tend to think that illness is something fixed that is there and it's not going um, anywhere. But in TCM and in Qigong, we already know that when, when illness appears is only because chi is not flowing well and it's only because chi is not abundant so really illness is um is a transition process eh, that is making chi flows through life y como toda sanación comienza con la relajación comencemos nuestra práctica entonces y te invito a que con tus propias palabras eh, vayas de alguna manera repitiendo las palabras que vamos diciendo. Que no te apegues a las palabras, a los términos, a los sonidos, sino que tú misma vayas teniendo la experiencia o tú mismo vayas teniendo la experiencia y vayas uh, guiándote a ti hacia ese estado uh, de transformación profunda, de relajación profunda y de conexión profunda contigo mismo, contigo mismo y desde ti y desde lo profundo de ti hacia todo el universo, hacia todo lo que existe y hacia todo lo que es. So, we are going to start our healing session, and as in every healing session we start our practice by relaxing ourselves. I am going to invite you that when we are leading the practice, you find your own words to repeat what we are saying, but in your own pace with your own words um, in such a way that you start guiding yourself. Um, so we invite you for you to relax and connect with yourself. Y cuando ya conectas con ti mismo, de conectar con el universo y con todo lo que existe. Bueno, entonces comenzamos. Y nos conectamos con la postura, con la postura del cuerpo. Y sentimos que elevamos la corona, la corona se eleva hacia el cielo. Y cuando la corona se eleva hacia el cielo, las cervicales se estiran. Sentimos que nuestras cervicales se estiran hacia el cielo, van con la corona. Y naturalmente el mentón viene hacia adentro. Toda la columna se estira. Nuestro torso está erguido si estás sentada, si estás sentado. Y si estás de pie también, todo el cuerpo está erguido y siente como toda la columna se expande desde adentro como si quisiera con la cabeza penetrar el cielo azul y siente que al mismo tiempo los pies van profundo hacia la madre tierra Okay so we are going to start our practice we are going to connect with the posture, we, the posture of our body. First of all, we are going to lift our head and we are going to try to, that the highest point of our head is trying to reach the sky. And when we do that, we open our cervical vertebrae, we stretch our vertebra, uh, cervical vertebrae. And in that way, the chin naturally stuck in Now we are going to connect with your, um, the upper part of your body and feel how it expands from inside. So from inside, try to lift your head and try to reach the sky from inside your body and also from inside your body, try to reach the sky and the earth under you with your feet. Y relaja, relaja todo el cuerpo, todo el cuerpo se relaja. Conectarse con la postura no significa estar tenso significa que el cuerpo desde adentro se conecta consigo mismo y al mismo tiempo se relaja profundamente. And uh, relax, relax your body. Y cuando uh, with conectas con tu postura, no significa que estés tensa o en una posición fija. Significa que te conectas con tu yourself inside. Ahora, con los ojos abiertos, te invito a mirar un punto frente a ti, lejos, muy lejos. And now, with your eyes open, I'm going to invite you for you to look straight forward and focus on one point in front of you and try to look far, very far away. Muy lejos. Tu mirada puede atravesar cualquier obstáculo que se encuentre entre tú, entre tú mismo, y tal vez la línea del horizonte. Imagina que tienes frente a ti muy lejos la línea del horizonte y enfocas en un punto vacío sobre esa línea del horizonte. Ok, and when you are looking far away, um, try to see through everything that you have in front of you, like if you will be trying to look at the line of the horizon look at that point and try to see the emptiness through that point más allá de la línea del horizonte está el universo más allá de la punta de la nariz de la punta de tu nariz está el universo beyond That point in the horizon, it is the universe. And beyond the point of your nose, it's also the universe. Y dentro de tu nariz, y dentro de tu cuerpo, está el universo. And inside your nose, and inside your body, the universe also exists. Enfoca ese punto muy lejos el punto vacío. Y lentamente trae hacia el centro de tu cabeza, con tu enfoque, ese punto vacío hacia ti mismo, hacia el centro de tu cabeza. And from that point, very far and very empty, bring your attention back to the center of your head. To inside your body. Y lentamente cuando el punto está muy cerca de tu entrecejo, entra a través del entrecejo y los ojos se cierran lentamente. Y el punto se sitúa en el centro de tu cabeza. Now, that bring that point um, to you through, in between your eyebrows and when you are very close to this point, yintang tang, in between your eyebrows, slowly go inside, deeply, and go to the center of your head. Tu mirada está ahora hacia el interior. Hacia esa es tu casa. Your sight, your attention, is now inside yourself. There is your home. Y observa el centro de tu cabeza. Y escucha el centro de tu cabeza. Y percibe el centro de tu cabeza. Observe the center of your head. Listen the center of your head and feel perceive the center of your head. Muy relajado. Siente como el entrecejo, como yintan. Ese punto entre las cejas se relaja. Y es como si las cejas. Esbozar en una sonrisa. Now, relax, relax yourself, and especially relax y that point in between your eyebrows. Relax. And when you do so, it's like your eyebrows are smiling. Siente como tus cejas sonríen y se esboza una sonrisa también en tus labios sí, y cuando eyebrows smiling smile your face in your lips y cuando tus cejas se relajan tu cuerpo se relaja tus hombros se relajan tu sistema nervioso se relaja And with your eyebrows relax <clears throat> your body also relax your shoulders also relax and your whole nervous system relaxes tu corazón se aquieta el cuerpo relajado y el sistema nervioso relajado y tu corazón late firme y está tranquilo, confiado. And your heart is very quiet, very peaceful. When your body is very relaxed and your whole nervous system is relaxed, your heart is beating very very strongly and with confidence. y cuando el corazón se relaja, todos los órganos internos se relajan. Y capa por capa todo tu cuerpo se va relajando. And when your heart relaxes, all your organs also relax and every layer of your body also relax El observador el que observa el centro de la cabeza escucha el centro de la cabeza y percibe el centro de la cabeza mantiene toda su atención en el centro de la cabeza the observer that is observing the center of your head the observer that is listening to the center of your head the observer The observer that is perceiving and feeling the center of your head maintains the whole attention in the center of the head. Y si te pregunto, ¿quién observa? ¿Quién escucha? ¿Y quién percibe? El observador Inmediatamente se señala a sí mismo. El observador se observa a sí mismo. And if I ask you, who is observing? Who is listening? Who is perceiving? Then the observer points self. Y la conciencia se relaja, se observa y se relaja. And the consciousness relaxes when the consciousness observes self, self relaxes. Nuestra conciencia, cuando se observa a sí misma, se vuelve autoconsciente. Es consciente de sí misma. Es como si algo en tu interior despertara. Y cuando la consciencia es consciente de lo mismo, es como si la consciencia estuviera despertando. Y siente... Como toda la cabeza se relaja, se relaja la frente, se relaja la base occipital, se relaja el tope de la cabeza. And feel how your whole head relaxes, relax your forehead, relax the back of your head. Relax the top of your head. Es como si toda la cabeza, cuando el observador se observa, y se vuelve muy fino y sutil, una vibración muy sutil en el centro de la cabeza. Y toda la cabeza se relaja. Todos los bordes desaparecen. Todos los límites desaparecen. Cuando el observador observa el mismo, hay una vibración muy especial que hace que el cuerpo se despliegue. Y cuando eso ocurre, todas las límites desaparecen. El observador se observa. Y el observador siente la respiración. Y inhala suave y profundo. Y el observador observa desde la punta de la nariz cada instante de la inhalación. El observador observa cómo se expande el pecho, cómo el diafragma baja y se expande. Y exhala. Y el observador en cada instante de la exhalación. cuando el observer is observing self, at the same time observe your breathing and your breath out. Cuando you breathe in, the observer is focusing on the top of the nose, the tip of the nose. And when you exhale, observe the, your diaphragm expanding. Inhala suave y profundo, a tu ritmo, a tu tiempo. Que el observador se observa y observa al mismo tiempo la inhalación. Y exhala a tu ritmo, a tu tiempo. Que el observador Present in cada instant of the exhalation. And breathe in. And breathe out. Very deeply. Very gently. And be aware of the whole process of breathing. The observer is observing self while you observe. Your whole breathing and breathe out. So try to do this breathing and breathe out to your own pace. Todo el pecho muy relajado. Los hombros sueltan todo el peso. La alta espalda muy relajada. Chest is very relaxed. Your shoulders let go all tension and all weight. And the upper back is also very relaxed. El observador se observa muy relajado. El observador suelta toda intención. El observador es muy amoroso. Suelta toda intención, todo juicio. El observer es muy relaxed. El observer es full of love. El observer has no tiene Inhala suave y profundo y okay. al exhalar very soft and very deep y al exhalar vamos a decir el sonido m mm. and when we exhale we are going to do the sound mm. El sonido mm, es simplemente la letra N. El sonido mm, es como si fueras a decir nada y cuando empiezas a decirlo, mm, sueltas, relajas, solo dices. Mm, And when we do the N sound, is simply doing the sound of the letter N. And when we are trying to do the sound, start with a small intention to do the N sound. And when you start doing the sound, right the moment you start, relax all the intention. Inhala, el aire a través de la nariz, el aire hacia el centro de la cabeza, hacia el pecho, y al exhalar. Mm. Inhale through the tip of the nose, to the center of the head and back down to your chest and when you exhale do the sound mm. Mm. el sonido Mm, es muy especial. Es una vibración que se inicia en el corazón, que se eleva a través del corazón hacia la boca, la boca muy relajada. Los labios apenas se tocan. Y cuando la vibración mm, Alcanza, se introduce en la boca, la base de la lengua, empuja suave la vibración hacia el centro del paladar, hacia el centro de la cabeza. Y el observador en el centro de la cabeza vibra. Mm. And the In the heart and the vibration goes up to your mouth and the mouth feels a vibration and the tip of the tongue slightly and gently pushes the middle of the tongue upwards to the palate decimos mmm, muy suave solo tú puedes escucharlo and we say mmm, in a very soft way so only you can hear yourself mmm. Poco a poco va sintiendo que la vibración mm, ocurre en el interior del observador. Little by little realize that this sound mm. is happening inside the observer. Mm. la vibración mmm, y el observador claro se funde en uno y la conciencia pura se conoce cada vez más se hace más pura más estable the vibration of, mm, is mixing. With the observer, my consciousness is pure and pure. Y la vibración mm, se expande hacia toda la cabeza. Toda la cabeza. Todo el interior de la cabeza vibra en. Y todo el interior de la cabeza se vuelve vacío, transparente, vibra muy finamente. Y mm. el sound now is expanding to the whole head. Mm. And the whole head becomes empty and transparent. observas y te das cuenta cómo tu estado ha cambiado estás en un espacio de mucha paz de mucha quietud un espacio de amor now observe how your state has changed you are In a very peaceful state, you are in a state full of love. La conciencia pura es amor, es amor infinito, porque la conciencia es infinita, y es amor incondicional, sin condiciones. Pure consciousness is infinite and clear mm -hmm. And the love in pure consciousness has no conditions is unconditional Y ese amor incondicional relaja más el corazón. La conciencia conoce tu corazón. Se ha fundido con tu corazón. Y el corazón se entrega a la conciencia completamente. Mmmmm. unconditional love relaxes heart even more mm. and your heart surrender to your consciousness mm. y este estado de paz donde la conciencia el observador claro se observa a sí mismo, claramente, es lo que llamamos Minyue. Minyue, el observador claro. Y en este estado de where donde la consciencia se realiza is what we es lo que llamamos es Consciousness, very clear. Mm. Niue significa observador claro. El observador que al observarse se experimenta y se hace muy puro, tan puro, que refleja todo en su interior como un gran espejo. Mm. Means clear observer. When the observer is very clear, it means that is so clear that can reflect self like a big mirror. Mm. Y ahora, Minjue, explora y se expande hacia todo el espacio que te rodea. And now, Minjue, expands y ahora, Minjue, expande to todo el espacio around de Te das cuenta que Minjue va más allá de tu cuerpo físico. Va incluso más allá del espacio que te rodea. Realize that Ninjue goes beyond your physical body. Ninjue even goes beyond to that space that is around you, that is surrounding you niño se expande más allá de tu espacio físico y se expande y se funde con toda la naturaleza con toda la sociedad humana se funde con la tierra se funde con el cielo azul Minjue. Goes beyond your physical body and you expand beyond your physical body and merges with the whole planet Earth, with all human beings, with all the earth, and with all the blue sky. And just expanding. Hacia todo el universo. Y juntos formamos un campo de conciencia. Nuestros minyue se funden en un solo minyue. Y se funden formando un campo de conciencia. Minyue, mm. Through the whole universe and all our conecta connects together, becomes one in the whole universe. Todas las conciencias se funden en una y se funden en el campo de conciencia donde todas las conciencias que estamos practicando hoy formamos una sola conciencia y nos fundimos en uno. Todos estamos conectados. All our consciousness are becoming one in the whole universe, creating one consciousness field. And That consciousness field is where all our consciousness are together becoming one todos somos uno somos uno con todo mm. we all are one we are one with everything with the whole Y en el campo de conciencia nos fundimos con las conciencias de maestros, de maestras de Chinen y de todas las disciplinas que practican la evolución de la conciencia in this consciousness field we connect with all The Zenen Chikung teachers and all the teachers of all the traditions that also practice increasing the frequency of the consciousness to make it high. Nos fundimos con ese gran campo. Y toda la sabiduría del campo de conciencia se funde y fortalece nuestra conciencia, fortalece nuestro Mindyue. We all join in that consciousness field, mm. and that consciousness field supports our own consciousness, our own Mindyue. Mm. Nos fundimos con la conciencia pura y sabia del doctor Pan Gemin, creador del China en We mixed and transformed the consciousness of mm -hmm. Pan Ming, Lausha, the creator of Chinan en Chicón. Minyue vibra mm, y todo el campo de conciencia vibra. Mm. Minyue vibrates with mm, and the whole consciousness field vibrates to mm. todo el universo Vibra mm. and the whole universe vibrates to mm. Y todos juntos traemos el Chi puro del universo a ese campo de conciencia. Mm. And we all together bring the purest Chi to that Consciousness, field. Y nos damos cuenta que todos somos uno, que somos ese amor universal infinito, que somos ese chi puro que es la esencia de todo lo que existe. El Chi puro del universo que transforma y que crea todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos. de purest chill of the universe creates and transforms everything that exists, everything that we can see, and everything that we cannot see. Y desde ese estado de amor infinito, mi joy, regresa al interior del cuerpo la conciencia pura regresa al interior del cuerpo para fundirse y para transformar el cuerpo. And from that consciousness field, come back, bring your attention back to your body, to transform your body with the purest chi of the universe. Y donde va la conciencia, va el chi abundante y puro de todo el universo. And mm. oh. wherever your consciousness goes, the purest chi of the universe also mm. goes. Mingyue, mm. la conciencia pura regresa al espacio interior de la cabeza. Y el espacio interior de la cabeza se vuelve vacío, se vuelve chi fino y puro del universo. Min Jue comes back to the head and the whole head becomes empty, becomes the purest chi of the universe. para ir profundo al interior de cada célula, decimos el sonido shu, que significa vacío más no vacío, es el estado de vacío, es el estado de chi y en order to go inside every cell we are going to do the sound shoo, which bring us to the emptiness to the empty space desde el centro de la cabeza cada célula del cerebro dice shoo cuando decimos shoo, cada célula se relaja cada célula se abre cada célula se expande más y mientras más se expande la conciencia va más profunda y el chi del universo va más profundo. Now we say, so every cell relaxes more, every cell opens more. When we do that, consciousness and the purest chi goes deeper and deeper. Desde el centro de la cabeza, Minjue va a través de cada célula del cerebro. From the of the head, Minjue goes inside every cell of the brain. Cada célula del cerebro se vuelve vacío. Se expande. Cell in the brain becomes empty and expands. Ninjo, el observador claro. Se observa y va a través del cuello, de la garganta, de la tiroides. Show. Enjoy expands and goes inside your throat and your thyroid gland. Enjoy. Va a través de todo el cuello y todo el cuello se hace vacío. Enjoy penetrates your whole neck and your neck. Becomes empty. Minjue. A través de los hombros. De los brazos. De las manos. De los dedos de las manos. So... Goes through your shoulders. Arms. Hands. To every cell. Cuando Mingyue va a un espacio muy armoniosa, completamente en paz, el universo sigue a Mingyue y el espacio se transforma, se hace vacío, infinito. consciousness goes inside that space. Where the consciousness goes becomes empty becomes the universe. Minjue va a través de todo el pecho, va a través del corazón, los pulmones, las mamas. Hum. Mientras echoes through the whole chest, through your lungs, through your heart, through your breast, through todo el pecho y cada tejido y cada glándula y cada órgano del pecho se hace vacío infinito, through and in your chest. Every tissue, every gland, every organ becomes empty. Vinyue, a través del abdomen, a través de la baja espalda, a través de cada órgano, de cada tejido, de cada hueso. Injury goes through the abdomen and through the lower back, through every tissue, every organ, every bone. Injury. A través de toda la columna, a través de cada vértebra de la columna, y a través de cada espacio entre cada vértebra. Desde las vértebras cervicales hasta el sacro y el coccyx, so, Through... Minjue penetrates your whole spine. Every bone, every vertebrae, every space in between every vertebrae. From the cervical vertebrae, through the coccyx a través de la cadera, a través de los muslos, a través de las rodillas, pantorrillas, tobillos, pies y dedos de los pies. We enjoy penetrates your tus hips, your legs, your knees, lower legs, ankles, feet, and toes. piernas, profundo, muy profundo, profundo, profundo, cada célula del del Minjue goes very, very deep to every single cell in your body. Minjue va a través del núcleo de cada célula, va a través del ADN de cada célula. Shoo. Minjue goes through every nucleus of every cell, through every information of DNA of every cell. So... Y el ADN de cada célula se expande, se abre. El chi del universo y la información del universo Nutre el ADN de cada celta. The DNA of every cell expands. And DNA gets nourished by the universe. All the universe goes inside DNA. Shoo es muy profundo a cada pequeño espacio del ADN de cada célula y mientras más profundo más vacío. goes deep inside, deeper and deeper to every space in your DNA. And the more you go deeper, the more empty it becomes. Shoo. Sí. Y desde el más profundo vacío, cada célula se expande hacia todo el universo. Cada célula se expande y se funde con ninjas. Y se funde con el chi más puro del universo. Hmm. I mean, y goes deep inside every space of every cell. And that space becomes empty. Expands through the whole universe y Minyue, el cuerpo y el universo son uno la sensación de separación ha desaparecido completamente todo es estado de Chi todo el cuerpo es un cuerpo de Chi de universo, de conciencia your body and the universe are one all the boundaries have disappeared this is the state of consciousness where we all are one y este es el estado de completud es el estado completo el estado de totalidad de unidad completa y plena dices The entirety state. This is the state where we are whole. This is the state where we are complete. Y en este estado de completud, en estado de chi, no hay nada fijo. Como el universo se transforma continuamente. Todo tu cuerpo se transforma continuamente. And in this entirety state we are in the chi state and nothing is fixed. Everything is changing. Everything is being transformed. cuerpo, universo y Minyue son uno, y Minyue es el centro de la completitud, Minyue, la conciencia pura, es el gran maestro. Minyue, el cuerpo y el universo son uno, y el centro de entirety is es Minyue. Desde el centro de la completud, Minyo, el gran maestro, fundido con el universo y fundido con todo el cuerpo, regresa al interior del cuerpo y regresa a un espacio en el abdomen. Un espacio que se llama el Palacio Migre. And from the center of the entirety, Minjue, the great master, observes the whole space, the whole universe, and from there comes back to your abdomen area in between your neighbor and your lower back that we call mingmen palace el palacio mingmen significa el palacio de la vida es el sitio es un sitio especial es un sitio donde está el chi del origen el chi de la fuerza vital Y Mingmen, es el palacio de la vida. Este es where our all vitality, all the force of life is gathering, in our deep inside. Y desde el palacio Mingmen, Mingyo inhala suave y profundo. Y el Chi del Universo va al interior del Palacio Mingmen. Y from your Mingmen Palace, Mingjue breathes in and breathes out with the universe and gathers Chi to Mingmen Palace. Desde el centro del Palacio Migmen, la completud se eleva los brazos frente al abdomen. Las palmas se miran y reúnen una esfera de chi del universo entre las palmas y los brazos. I'm observing the entirety in Minkmen Palace, we raise our hands. We are going to bring them in front of our abdomen. nada suave y profundo, y el chido del universo hacia el interior del palacio mixte. Y las manos se cierran gentilmente. Minjoe, inhale to the Deep inside Mingmen Palace, and we close hands gently. Y Mingyo exhala, y el Palacio Mingmen se expand, y los brazos se abre. Mingyo exhale, and Mingmen Palace expands, and the hand, hands expand. Y Mingyue inhala nuevamente hacia lo profundo del interior de Mingmen. Y los brazos se cierran hacia el interior de Ming. Mingyue inhala through Mingmen Palace to the deep inside Mingmen Palace, and the hands go closer. Y minju exhala, el palacio mikmen se expande y los brazos siguen a mi niño. Mi niño exhala, and Palace expands. Palace expande y las manos follow that expansion. Minju inhala y a lo profundo del palacio mikmen. Mingue inhale, tip inside, Mingmen Palace. Minjue, exhale, y el Palacio Migmen se expand. Minjue, expands and in my Palace expands. Y de nuevo, inhala. in el Palacio Migmen, inhale. And again, inhale, en el palace inhala. exhala. Mi, exhala y el Palacio Mijmen exhala. Minjo exhala. Minjo exhala. En el also also exhala. Una vez más, inhala hacia lo profundo del Palacio Mijmen. One more time, inhale, deep inside, Ming Palace. Y Ming exhala y se expande, y el Palacio Ming se expande. Ming expands, and Palace, Ming Palace also expands. Y cuando Ming inhala, el universo sigue a Ming y va al interior del Palacio Ming. -Meng and when mingmen inhale when minjo inhale the universe follows that inhale through mingmen palace cuando mime exhala minyo exhala el universo se expande y exhala and when minjo expands Mingmen expands and the whole universe expands El universo respira en el interior del palacio Mingmen The universe breathes in and breathes out in Mingmen Palace Final y el universo al interior profundo al Palacio Mignin. Inhale and bring the universe deep inside your Mingmen Palace. Exhala. Y el Palacio Mignin se expande y el universo se expande. Exhale Mingmen Palace exhale and the whole universe exhale Inhalas y hacia el interior, y exhalas, y el Palacio migmen se expande hacia todo el Dantien bajo, y todo el Dantien bajo es Palacio migmen y todo el Dantien bajo se expande. Reading. yo para. And when you breathe out, your mingmen -Ming balance expands to the whole lower Dantian. Inhala hacia lo profundo del Dantian bajo y exhalas Y el Dantian bajo se expande hacia el Dantian medio. Y el Dantian medio se expande hacia todo el universo. Inhala, suave profundo, ininjo en el dantien medio. And now bring your hands up. And the minjue min breathes in and breathes out in middle dantien. And the whole universe breathes in and breathes out with middle dancing as palmas frente a los senos frente a esos bosques hermosos put your hands in front of your breast in front of those beautiful forests Ninjue, con su amor infinito, incondicional, en el centro de las manos. Inhala suave y profundo hacia el interior del pecho, hacia el interior de las manos. Ninjue, inhale, and inhale, the universe deep inside, in your breast in the forest, in your mammary glands. Y exhala. Y las mamas expanden hacia el universo y ninjas expanden. And exhale. And the palms expand to the universe. And the breasts expand to the universe. Y de nuevo inhala, nicho hacia el interior de las manos. y todo el universo hacia el interior de las mamas. And again, breathe in and bring the whole universe deep inside your breast. Exhale, se expande y las mamas expanden. Exhale and enjoy. Expands and your breast expands. Y de nuevo inhala y hacia el interior y el universo profundo al interior. And again, inhale and bring the universe deep inside your breast. Exhale y, exhalas y Expande y abre. Los pechos se abren. Exhale, expand and open. Your breasts are open. Inhala y el chi más puro del universo se funde y se transforma en el interior de los pechos, de las manos. Inhale and bring the chi of the universe inside, and everything inside your breast is transformed. Exhale, expand. Exhale and expand. Inhale. Y el Chi del Universo se funde y se transforma con el Chi de las mamas. Inhale. Y el universal chi mixes and transforms with con el Chi de the mamas. Exhala y abre. El niño se expande. Los pechos se expanden. Exhale and open. Your breath expands. Inhale. Expands. Inhala y lentamente detén el movimiento. Una inhale. enorme esfera de chi en tus palmas de las manos, entre tus brazos, en tus pechos. Inhale. And slowly, stop the movement and hold a chivo in between your hands, your arms, in front of your chest. Y lentamente, las palmas elevan la esfera de chivo hacia el infinito sobre la cabeza. We lift this chivo to the infinite sky above your head. Minjue, el gran maestro, reúne el chi más puro del universo en las palmas de las manos sobre la cabeza. Minjue, the great master, gathers chi from the universe to that ball above your head. Las palmas miran Baihui. Minjue, your palms are facing Baihui. Mingyue a través de Baihui y el Chi puro del universo sigue a Mingyue Minyue goes through Baihui and the universal Chi follows Mingyue. Y las palmas vierten el Chi hacia el interior. Your palms are pouring Chi deep inside. La enorme esfera del chipuro del universo va al interior del cuerpo, minjo a través del dantien alto, y el chipuro del universo transforma el dantien alto. La chivo goes through inside your body, and this universal chi of this chivo transform your upper dantien a través del cuello, through your neck, a través del pecho, de las mamas, through your chest, through your breast, a través del dante en bajo del abdomen, through your Lower tantien, through your abdomen, a través de las piernas, hacia los pies y hacia la tierra. Through your legs, through the earth, under your feet. Y desde lo profundo de la tierra, las palmas elevan una esfera de Chi, una vez más hacia el infinito, una enorme esfera de Chi, puro del universo and from the earth we lift one another chi ball again through the universe and we bring that chi ball above our heads and a través del canal central del cuerpo a través de the goes through your middle mm -hmm. meridian Through by way above your head, mm. y las palmas vierten el chi hacia el interior y el universo a través del canal central del cuerpo. y your hands mm. push down through your middle meridian in your body. Mm. A través del Dante en alto, el Dante en alto se funde y se transforma con el Chi del Universo. Through the Opera mm -hmm. Dante, and your Opera Dante mixes and transforms with mm -hmm. the Chi of the Universe. A través del Dante en medio, a través de las mamas. Through the middle Dante, mm -hmm. To your el Chi del Universo se funde y se transforma profundo con el Chi de las manos. Universal Chi mixes and transforms with the Chi of your breast. En el Dantien Bajo. A través del Dantien Bajo. Y lentamente las palmas sobre el duchi, el ombligo. Y slowly we put our hands on duchi, el navel. el gran maestro. Va a través del cuerpo armonioso, está estable, y todo el cuerpo se transforma. El chi del cuerpo se hace armonioso y se hace estable. Mm. In that harmonious and stable state, goes through the whole body and brings that state to the whole body, the whole body becomes stable and harmonious. Mingyue se expand y se funde con el campo de conciencia, y el campo de conciencia nos nutre y da soporte a cada instante. makes mm. mixes with the whole consciousness field and that consciousness field gives support and help every moment in our lives. El campo de conciencia nos nutrirá soporte al que más lo pueda necesitar en este momento sobre el planeta Tierra. Todos somos uno. Consciousness feels helps and supports everyone that needs help in, on this planet Earth. Lentamente, separa los brazos a los lados del cuerpo. And slowly, relax your hands to the sides of your body. Muy lentamente, muy gentilmente, abre los ojos. Muy lentamente y muy gently, open your eyes. Gracias, infinitas gracias por este hermoso y amoroso campo de conciencia. Y el chiflo y libre en los bosques mamarios. Jaula. Jaula, jaula, hecho está, hecho está, jaula. Muchas gracias.